Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, también de este, la Escuela Nacional del Buen Gobierno y por supuesto también en las redes de La 4 TV. Sean bienvenidas, bienvenidos a este espacio de la Escuela Nacional del Buen Gobierno en el programa de la capacitación número 4 la parte 2 en la que vamos a tocar el tema del terrorismo internacional, comercio exterior y defensa eh, nacional pues nosotros el día de hoy tenemos por supuesto eh, la, la eh, presencia eh, que nos va a estar acompañando el doctor Emilio Bizarretea eh, Rosales, que él es profesor e investigador en el Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAP, y en el Instituto Nacional de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México. Entonces yo quisiera, pues antes de de comenzar, por supuesto, dar la semplanza del doctor que pues, nos acompaña el día de hoy, quien él eh, es un profesional pues, de las ciencias sociales. Por supuesto que ha realizado estudios de licenciatura, maestría y doctorado en filosofía, relaciones internacionales y derecho, así como sociología política, estudios estratégicos y también en seguridad nacional. Ha desempeñado diversas responsabilidades en los tres poderes públicos y en los tres niveles de gobierno, así como en consultorías privadas. Es profesor e investigador en el Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAP, y el Instituto Nacional de Investigaciones Estratégicas de la Armada de, ne de México, INVESTAM-SEMA. Participa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el Colegio de Defensa Nacional, Codenal, el Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea, CEFA, y en programas de doctorado, maestría y licenciatura en las modalidades presencial y en línea. También ha realizado investigaciones y coordinado diplomados, cursos, conferencias y entrevistas en la mayoría de las universidades del país en diversos medios de comunicación en temas relacionados con la política nacional e internacional, la estrategia y la seguridad nacionales, filosofía y teorías políticas, así como inteligencia, ciberinteligencia, ciberpolítica, democracia, in gobernabilidad, también política electoral, y ha publicado diversos libros y textos de los que destacan Poder y Seguridad Nacional, Un viaje con Platón, El saber político, Platón y Aristóteles, sobre el discurso estratégico Repensar México, una introducción a la seguridad y defensa nacionales. Pues con esta introducción y, por supuesto, ya preparándonos para entrar en este tema, eh, también de, de alta relevancia para nosotros, pues yo le quiero ceder la, el uso de la voz al doctor. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Yana, compañeros todos, de verdad es un privilegio y un honor. Estar con ustedes y poder conversar sobre un tema que para nosotros es fundamental en el conocimiento de la vida internacional planetaria. El tema en el que el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y varios de los de los servidores públicos que están inscritos o adscritos acá se da en el, en el, en el modelo de un diplomado de inducción al buen gobierno. Esto es muy importante porque muchas de las opiniones que quiero compartir con ustedes tienen que ver con el ámbito de nuestras ideas sobre la seguridad nacional y el terrorismo internacional, enfatizando en última instancia las tesis del terrorismo internacional hoy día. Vamos a iniciar con nuestras actividades y en gran medida el contenido que quisiera eh, mencionar con ustedes aquí es que vamos a, a, a trabajar el tema de buen gobierno de la idea de seguridad nacional y del terrorismo internacional en una especie de geografía de la violencia una geopolítica que es vital para la comprensión de este fenómeno, el terrorismo internacional, político, económico, social y obviamente en sus distintos alcances y límites. Hablaremos de qué es el terrorismo internacional, de sus orígenes y evolución, de las organizaciones terroristas, los grupos y las células, ciertas fórmulas en que operan las hechos, los hechos y las demandas más fundamentales de cada uno de ellos, algunos representativos en términos de sus características políticas y religiosas. Los esfuerzos que algunos países y organizaciones han realizado para el combate al terrorismo y en alguna medida voy a tratar de apoyarme con una línea del tiempo y algunas de las fechas, lugares, hechos y organizaciones que tienen que ver con el tema el mapeo y las fotografías están mencionadas y trato de utilizar información pública y obviamente la que hemos estado trabajando en nuestras propias investigaciones. En la, en, en la diapositiva sobre considerandos que ustedes van a observar, nosotros estamos tratando de ubicar, de ubicar nuestros alcances, si nosotros podemos seguir en gran medida. Este aspecto es parte de un trabajo de un trabajo académico fundamentalmente en donde la idea de educar, la idea de investigar y la idea, y la idea de difundir los distintos temas que tienen que ver con la inteligencia, el desarrollo, la seguridad y la defensa nacionales en un contexto muy amplio de ciencia política, de relaciones internacionales, de geopolítica y obviamente en las distintas disciplinas. En particular, una sumatoria de disciplinas que representa la idea de la seguridad nacional. ¿Qué es lo que está detrás de todo ello? Un discurso. Un discurso que vamos a tener que construir, reconstruir y volver a deconstruir. Muchas veces nos encontramos y nos enfrentamos desde el punto de vista del análisis ...a una dinámica política que puede ser concebida hasta cierto punto... ...con cierta perversidad entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se pienda, piensa. Entender las distintas narrativas conlleva, es cierto, todo un trabajo... ...conlleva todo un proceso de conocimiento, de recuperación de información... ...de análisis en alguna medida. Es un trabajo que compartimos... Y en un sentido, hay posiciones que pueden sonar también como críticas. La crítica no siempre es negativa, compañeros, perdón que lo diga así. La crítica tiene que ver con una idea, sobre todo de lo que sobra y de lo que falta, de lo que necesitamos aprender nosotros para avanzar en primer lugar en la comprensión de nuestra compleja realidad. Entonces, en algunos momentos hablaremos de la estructura que ustedes conocerán muy bien durante su diplomado, por ejemplo, de una política. Si analizáramos la formulación como política pública del terrorismo internacional, estaríamos obligados a recuperar en gran medida sus estructuras, sus procesos y los resultados, de uno y de otro lado. Esta fórmula es esencialmente básica porque la complejidad que tiene está detrás de esto que normalmente denominamos nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestros deseos. Y la percepción que está detrás conlleva precisamente filias y fobias, pero también cierto rigor, que es lo que vamos a tratar de valorar en términos de nuestros planteamientos. En la, en la presentación que pediría, si... Podemos recuperar, por ejemplo, adelante, en, en alguna forma, ya los avances donde estamos en la, en la filmina 3, sobre donde aparece ya esta expresión de las ciencias sociales, nos vamos a dar cuenta de una característica un poco más adelante sobre lo que serían los pensadores que están detrás y que les comparto en alguna medida. La diapositiva donde está. Lo que en los años 60 70 un poco más adelante, es una diapositiva sobre aquí el sujeto de la modernidad. Este es un modelo, un modelo que las ciencias sociales analizaban en pleno periodo de la Guerra Fría y que se trató de valorar en gran medida este sujeto y obviamente las relaciones. Si ustedes observan, el sujeto, en aquella época no lo perdamos de vista va regresando a su casa de una jornada laboral, entendemos, y nos muestra algo que es importante. Muchos de los pensadores, con conocimiento o sin conocimiento, entran en una perspectiva social que a veces nos va brincando en términos de nuestras percepciones y de nuestra visión del mundo. Las tesis de Marx, las tesis de Nietzsche, las tesis de Freud, van a ser una amalgama muy relevante para entender lo que está en el texto del lado derecho de esta diapositiva. Pensamiento crítico, pensamiento estratégico y pensamiento complejo. Los autores que aquí se mencionan conllevan esta característica, miren, en una fórmula que es importante considerar porque está detrás de muchos de los planteamientos que quiero compartir con ustedes. La tesis del pensamiento crítico es muy sencilla. Es la búsqueda de la verdad con cierta objetividad. Las tesis del pensamiento estratégico es entender los fines y los medios y tratar de recuperarlos por la vía de la racionalidad. Y el pensamiento complejo, que tiene realmente una característica hoy día fundamental en todas las disciplinas en las que participamos como ciencias sociales, sobre todo, tiene que ver con un elemento central. Ya las cuestiones son más bien multidimensionales. ...multifactoriales, no hay una sola, no hay un solo elemento que nos pueda permitir dar respuesta a las multiplicidades que tienen. Les comento esta nota que está ahí sobre los capítulos, Este es el, la referencia al último libro donde trabajamos este tema que ahí menciono... ...que es el de... perdón, no, creo que no se alcanza a ver lo suficiente, ¿sí? pero está anotado en la bibliografía que les comparto al final sobre la idea de cómo introducirnos a los distintos temas de la seguridad y la defensa nacional. Estos aspectos, si seguimos en la presentación, nos van a llevar también, en gran medida, a establecer que ustedes observen en estos textos que se mencionan, por ejemplo, nuestras relaciones cotidianas, nuestras relaciones entre sujetos y objetos, y esto que conlleva la idea de... Subjetividad y objetividad. ¿Qué es lo que está detrás? Que nosotros sabemos porque vivimos inmersos en ello. El individuo, la sociedad y el Estado. Estas tres abstracciones que se relacionan es donde participamos todos. El individuo quizás sea el elemento más concreto y material en donde se mueve en la sociedad y en el Estado y de alguna manera Estado y sociedad corresponden a una idea de abstracción que nos facilita. El esquema que ustedes ven a la derecha de los círculos tiene que ver con algo que observaremos más adelante, las nociones de Estado, de política y de poder, que de una u otra manera son recurrentes y que nosotros necesitamos valorar como políticas y estrategias para favorecer realmente esta perspectiva. Estar con ustedes, desde luego, es una grata responsabilidad y una gran distinción. Y debo decírselos también, ¿qué es lo que buscamos? Cierta claridad, cierta precisión, cierta distinción. Es decir, encontrar los argumentos claves que nos permitan comprender no solo nuestro objeto de estudio, sino lo que está en un lado. Mucho de lo que hay de la literatura sobre el tema del terrorismo internacional se vuelve a veces muy complicado, muy complejo, pero en realidad, cuando vamos observando y conociendo en una línea histórica, en la diapositiva que sigue, vamos a, a empezar a observar, por ejemplo, el alcance de lo que está detrás. Nuestros pensadores son occidentales, no lo perdamos de vista, estos que mencionábamos, y tienen esa impronta que está detrás el recuadro que ustedes observan aquí es exactamente la gran discusión desde Platón a Aristóteles y que va a llegar y a atravesar hasta nuestros días y formula un enfoque. Esto es muy importante porque las bases en las que se sustenta lo que a veces denominamos el fundamento de muchas de las acciones de los grupos que vamos a valorar tienen cierta raigambre histórica y va detrás de ello. La tesis de Aristóteles, el término el amo prevé, el esclavo provee. Yo en estos momentos soy esclavo de ustedes en términos de una provisión de información que estamos compartiendo. Pero lo más interesante aquí es una tesis. El político es quien hace de sus deseos actos Cuando estas ideas atraviesan el tema de la seguridad, entramos a lo que sería el enfoque más fuerte... Que es el enfoque maquiaveliano sobre un realismo político que es importante mantener y, con, y conservar. En la siguiente diapositiva ya estamos valorando nosotros en gran medida las tesis del buen gobierno. La siguiente está la alegoría, que es el sentido. El sentido de la información y del conocimiento, no lo pierden de vista, tiene que ver con la idea de aquella vieja tesis del poder. ¿El conocimiento es poder? No. El conocimiento provee información y el buen uso de esta información nos puede dar conocimiento y mejor utilizado la información y el conocimiento nos da poder. Este es un elemento que en nuestro tema va a tener un juego. Les anoto esta diapositiva porque es importante valorarla. Ustedes la van a encontrar en las redes sociales y en muchos lados, pero tiene que ver con el origen en términos... Si ustedes ven a la izquierda está el tema de la justicia, la señora que está sentada de color rojo y detrás de ella están el modelo de otorgar y decidir qué es. Esta es una cuestión. ¿Qué es lo que está detrás de un acto terrorista? Lo vamos a observar. Es un acto de justicia, es una demanda. Las conversaciones actuales tienen que ver con la designación a la derecha de, de esta alegoría del buen gobierno. Ustedes observan las tesis del emperador y las distintas virtudes. Y obviamente están detrás el grupo que está vertical, el lado izquierdo, casi en el centro. Es el grupo de quienes hacen el buen gobierno. Y del lado derecho extremo están aquellos que merecen el castigo. Este es un tema fuerte en términos de justicia en el ámbito del terrorismo por una razón. ¿Quién decide qué? Y es una expresión muy delicada, en cuestión de sus alcances. En la fórmula que sigue, nada más para plantear, está la tesis, por ejemplo, maquiaveliana. Es un saber, que es lo que ustedes buscan, encuentran, recuperan y se nutren con la información. En alguna gran medida, estas dimensiones que ustedes observan, las tesis de Maquiavelo, están equilibradas en gran medida que nosotros debiéramos de valorar entre las dos grandes virtudes, la astucia del zorro y la fortaleza del león. El equilibrio que está detrás, que normalmente no lo observamos tan abiertamente, es el búho, esta lechuza que de alguna o de otra manera permite equilibrar la astucia, la fuerza para tomar las decisiones. Más actualizado el modelo es lo que le da el ser político sensibilidad, entendimiento y razón, como elementos claves de un buen gobierno, del buen entendimiento y obviamente en el aspecto analítico tendría que ver para nosotros con la forma en que aprovechamos la información disponible hoy día, múltiple, compleja por la multifactorialidad que posee de medios de comunicación, de redes, de información. En la diapositiva que viene vemos, por ejemplo, el, el gran esfuerzo que hace, por ejemplo, la tesis que está ahí, ¿el concepto qué es? El concepto es una síntesis de múltiples determinaciones, de muchos elementos. Vale para todas las teorías y los enfoques en distintas disciplinas. Cuando a, asumimos un concepto, lo que tenemos es un punto de partida con el cual podemos trabajar en, to en todas las tesis de la administración pública o del análisis de la política internacional, la política nacional, y hoy día, para beneficio de todos nosotros, en los distintos ámbitos de los ciber, de la ciberseguridad, de la ciberguerra, de la ciberinteligencia, que están muy vinculados al tema del propio terrorismo. En la, en la que sigue Nada más anoto y menciono, por ahí veía, hay un contexto histórico metodológico de todo lo que viene por una razón. Los datos que tenemos desde Occidente vienen en gran medida desde el siglo IV Cristo hasta nuestros días con este modelo de globalización y atraviesa toda una ruta. ¿Por qué, ¿Por qué es importante para nosotros en este tema? Porque muchos de los, de los autores porque muchas de las situaciones que se han presentado tienen que ver y, y corresponden a la pregunta, ¿a qué? ¿de dónde? ¿para qué? ¿cómo surge? ¿hacia dónde va? ¿cuál es la respuesta que el terrorismo a nivel internacional nos proporciona? ¿y cuál es el impacto a nivel local? Entonces, muchos de los pensadores han aportado alguna nota, los registro y los comparto, sobre todo han impactado los distintos países que se mencionan, porque han tenido también, hay que decirlo, el aspecto de difundir muchas de estas tesis que se nos están planteando. En la tesis que viene, la metodología. Ustedes saben, y esto es para recuperarlo, para establecer un discurso con cierta cientificidad, necesitamos enunciar métodos. Estos son los métodos básicos que todos utilizamos, con conocimiento o no, pero son los que están detrás de muchas de nuestras afirmaciones. Estos métodos van a coincidir con la idea de ese objeto de estudio. Para nuestros fines es el objeto de estudio del terrorismo internacional inscrita en el ámbito de la seguridad nacional y obviamente en la forma en que los métodos los utilizamos. En la diapositiva que sigue, nada más para enunciar, todos estos métodos, 27 más las distintas variantes que vea, son los que normalmente están en uso y a veces abuso de nuestras tareas de conocimiento en las ciencias sociales. Les planteo y les propongo en la diapositiva que sigue un método muy sencillo que quiero compartirles y que podemos observar. Si seguimos la, la diapositiva, van a aparecer, por ejemplo, en este cruce que ustedes ven, el, la idea del espacio, la idea del tiempo, que se ha movido un poco, la idea del campo de relaciones, que es ese círculo, el tema del horizonte, hacia dónde miramos, y, perdón, no, antes todavía, los hechos, los datos y los fenómenos. ¿Qué es lo que está detrás? Ustedes recordarán aquella vieja película ya renovada recientemente de la Matrix. Donde quiera que existe un punto, ¿sí? hay una determinación la determinación se da en espacio y tiempo. ¿sí? No es lo mismo, como vamos a observar, las actividades del, del ERI o del IRA en Irlanda, que muchas de las tareas que se presentaron con Al Qaeda y que eso cambia la modificación del espacio tiempo. El campo de relaciones que dan este circuito es la manera en que intervienen y que normalmente observamos. En la línea azul es lo que a veces nosotros denominamos un proceso, un proceso de cómo llegan. Para llegar a esta sesión, cada uno de nosotros tuvo que estar en un tiempo previo, tuvo que estar en un modelo de tiempo-espacio distinto hasta que llegamos con todas las facilidades. Esto, debo decirlo, muchas veces sabemos que en los ciber ¿sí? no tenemos ni espacio ni tiempo, no, no sí lo tenemos. Pero a veces cuesta trabajo. Mucho del trabajo que hay en términos de ciberterrorismo ¿sí? forma parte de estas discusiones sobre el horizonte. Si ustedes mantienen esta imagen con la siguiente diapositiva, vamos a tener lo que normalmente conocemos como la idea del de FODA famoso de una manera muy sencilla, pero que facilite la comprensión y obviamente la exploración a futuro. Todo este espacio que está, el espacio BASE, que es un vector para nosotros, nos va a proporcionar las tesis de un punto, el, el, el, el círculo negro en el centro, donde nos podríamos encontrar, y a partir de allí surgen una serie de posiciones que nos van a llevar a los tres escenarios cotidianos de todo analista en política internacional. Un escenario positivo, un escenario neutral... ...y un escenario negativo. Tenemos una línea en donde creemos que todo va a ser positivo y en ascenso. Perdónenme, es, un, es, una, es una resonancia positivista, pero que está detrás. Es la tesis de adelante, arriba y vamos avanzando. Pero aquí hay un detalle que nos permite graficar. El primer intento, caemos, para poder recuperar nuestra visión original... Tenemos que hacer un esfuerzo doble para poder entrar. Volvemos a caer y entonces el esfuerzo es mayor. Si no lo logramos en este segundo esfuerzo, ya no tenemos oportunidad de hacerlo. ¿eh? Y miren, este modelo nos sirve mucho para comprender la vida cotidiana, el trabajo cotidiano. En nuestras relaciones sociales normalmente tenemos dos oportunidades, ¿eh? no más. La primera es te equivocaste, hay un error, hoy hay que mejorarlo. Es la primera interacción como caída. Si no reflexionamos y mejoramos, volvemos a recuperar el ritmo, nuestra relación, y en términos estrictos, si volvemos a caer, y la segunda oportunidad es mucho más costosa. Perdemos, y perdemos mucho más, y nos va a costar mucho trabajo reencauzar el orden. Cualquier relación social, perdónenme, cualquier relación laboral, cualquier relación público-privada, entra en este modelo tan genérico sobre las características de un horizonte de trabajo, de convivencia, de lo que queremos y podemos hacer. Por eso es muy importante este FODA que facilita, cuando ustedes vean los datos que voy a compartir, y ya ando en esto, vamos a avanzar. En la siguiente diapositiva, ¿dónde estamos? Cuando queremos observar cualquier tema, el del tiempo y el espacio que pase, lo tenemos que acotar y va desde el global, internacional, regional, nacional, local y municipal para entrar en nuestra perspectiva con las distintas características de intervención. No es lo mismo un problema de riesgo o de amenaza a nivel municipal que a nivel nacional o que a nivel global. Y esto tiene que ver con la tesis del terrorismo, cómo fue evolucionando demandas muy concretas, muy específicas, en países muy determinados, y de pronto también se globalizó. Es decir, entramos en un conflicto mayor que demanda esta cooperación internacional. El modelo que viene, no sé, voy a ir un poco más rápido porque quiero que no me gane, en la diapositiva que sigue es la vieja tesis, antes de nuestras instituciones políticas que tienen que ver con esta versión del terrorismo, hemos tenido un intercambio de actividades, que es lo que le llamamos la política. Por eso, antes de tener una institución, hemos tenido previamente este tipo de trabajos de interacción política, ¿para qué? Para conseguir poder. Y veanlo ustedes en la diapositiva que sigue. Esta es la tesis muy beberiana en esta, en, en esta oportunidad de señalar lo que es el poder, lo que es la dominación y lo que es la disciplina. En el ejercicio del poder todos estamos inmersos, todos tenemos poder, nada más que hay que saber cuándo y cómo lo presentamos. La dominación es un ejercicio en donde ya estamos señalando qué tipo de mandatos son específicos, puede ser la relación eh, estrictamente institucional y en el tema de la disciplina no lo pierden de vista tiene que ver sobre todo con aquellas instancias de las Fuerzas Armadas o de las Contrafuerzas o tiene que ver con la estructura que podemos denominar de organizaciones partidarias o de organizaciones como la Iglesia. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, el comportamiento de ETA, el comportamiento de Al-Qaeda, entran en un ejercicio del poder donde aplican su dominación con una disciplina y una disciplina que tiende a ser militar. Entonces, esta funcionalidad que les estoy compartiendo, muy beberiana, nos sirve a todos nosotros. Aquí normalmente, en teoría del poder, se hace un ejercicio, y nada más se los comparto muy rápidamente. Cuando decimos el poder es que la relación de poder, alguien manda y alguien obedece. ¿Qué es lo que está detrás? Si alguien manda, y al sujeto al que se manda, no, no, obedece, quiere decir que la relación de poder se invirtió, es decir, se transfirió al otro. Por eso la tesis, no hay vacíos de poder, ¿eh? y el que pre pregunta dónde está el poder, lo acaba de perder. Es decir, no hay vacíos de poder, y si eso ocurre, significa que el poder está en otro lado, en otro actor. Normalmente decimos, y si ponemos el ejercicio, les comentaba, de la moneda. La moneda es una probabilidad. Si yo les preguntara brevemente y, y anótenlo en el chateo, vamos a decir, ¿cuántas caras tiene una moneda? ¿Sí? Pónganlo lo más, lo, en efecto, lo que dice Gustavo Adolfo, dos, y la mayoría diríamos que es dos, pero no es así, y dicho con todo respeto, esta es la cuestión analítica. Recuerden que el canto de la moneda también cuenta, y nuestro presupuesto es que caería esa moneda cara o cruz, águila o sol, porque esa es la tendencia que traemos. Sí, de acuerdo, pero aquí hay un detalle. Si la soltamos al aire y cae en un terreno que no sea tan sólido, vamos a llamar en un terreno pantanoso o arenoso o acuoso, lo más probable es que pueda caer de canto. Y entonces nuestras probabilidades cambian. Es decir, basan del 50% a un 33%. Esto es un simple dato que les quiero comentar porque este es el modelo que de alguna manera es muy común. Cuando preguntamos, ¿cuál es el poder o la capacidad que tiene una organización terrorista? Para poner nuestro ejemplo, bueno, necesitamos saber medir qué. Capacidad de fuego, capacidad de organización, número de reclutados, estructuras de poder, qué tipo de acciones realiza, cómo está. El tema es que esto se vuelve muy complicado cuando nosotros nos presentamos y observamos lo que normalmente conocemos como las células terroristas durmientes. Es decir, aquellas que entran de niños o de muy jóvenes a un país y que son recuperados con el paso del tiempo, 15 años, 20 años, más tarde. Y esto es lo que genera las dificultades que se nos van planteando y que de alguna manera se van ilustrando con los distintos medios. En la diapositiva siguiente, nada más para que vean ustedes, es la tesis del poder completo. ¿Cuándo una organización tiene poder? ¿Cómo lo vemos? Y entonces normalmente observamos este modelo muy sencillo, donde hay conflicto de interés, donde no hay conflicto de interés. A veces al poder le denominamos influencia, para que no suene fuerte, para que no está, no. La inducción, el estímulo, la persuasión y la autoridad también son poder. Pero donde más nos interesa en este momento es que hay conflicto de interés en términos de poder cuando hay una coerción o hay una fuerza manifiesta y lo notamos, lo notamos en el lenguaje, lo notamos en el ejercicio de nuestros gestos cotidianos. Y donde es más difícil, por ejemplo, es cuando el poder es latente cuando existe una manipulación. Y este es un elemento vital en el discurso de todo tipo de organización terrorista para tratar de generar reclutas, convencer a los demás, y lo van a ver brevemente en algunas de nuestras diapositivas. Quiero decir que el fundamento de la autoridad, de toda autoridad, tiene que ver con la manera en que se utilice el poder mismo. En la que sigue ya nada más terminamos esta versión teórica, una idea del Estado. Mi maestro González Uribe en su momento nos compartió en su libro de teoría política esta idea. El Estado, en sentido amplio, como lo vamos a ver, porque el Estado se vuelve un objeto de interés de los grupos terroristas. Debemos de tener una idea como punto de partida. Hay una sociedad humana, no, no, no se aceptan que los delfines, que los zorros y que todo forman una sociedad y confluyen en un estado. No, una sociedad humana, con cierta permanencia, territorios con fronteras delimitadas, en términos de, eh, de, de ser regido por un poder supremo organizado, es el poder bajo un determinado orden jurídico, esto es muy importante porque tiene que ver con nuestra modernidad después de la revolución francesa, es la tesis del estado de derecho y que realiza determinados valores, por eso ustedes se van a dar cuenta que las distintas convenciones de Naciones Unidas están en contra del terrorismo a excepción de los países que de una o de otra manera participan y de alguna manera están de acuerdo con esas acciones finalmente ya nada más con esto estoy terminando esto se me está haciendo más largo en la diapositiva que viene muy rápido vean las disciplinas que están alrededor que estudian este tipo de fenómenos esta las comento breve aquí está entre la administración pública el derecho las teorías del estado la historia forman parte de este estudio el tema de las relaciones internacionales entra y está implícito en la idea de la política y lo político, en la que sigue, se amplía, se amplía el paradigma de esta disciplina en otros modelos, aquí tienen ustedes los autores que normalmente se utilizan y que están detrás llamo mucho la atención a estos formatos porque son los que nos van a favorecer a lo largo de la historia del pensamiento occidental, esta fórmula ¿Cómo lo hacemos? Vean, ¿Cómo vamos a hacer? Voy a pedir que saltemos estos dos cuadros, tres que vienen, pero véanlos rápidamente, la tesis del lenguaje, la manera en que analizamos, la tesis del discurso, habla para que te conozca, cuando aparecen eventos o actos terroristas y no se sabe quiénes son, todo el mundo anda buscando quién lo asume como tal, es decir, habla para saber de qué estructura valores, porque cada acto terrorista... Deja huellas, ustedes lo saben, deja sus firmas, sus registros y entonces eso posibilita tratar de entender qué quieren, cómo va y cuál es la capacidad. Finalmente, la que viene ya es lo que normalmente hacemos. Argumentamos, damos ideas. Esto nos permite avanzar, obviamente, en la información y desde luego en el conocimiento. Finalmente, en la diapositiva que ustedes ven, y perdónenme que vaya, no quiero que me gane el tiempo, ¿sí? en, en la siguiente diapositiva, ustedes observan los dos pensadores que están detrás para valorar el tema, tanto Maquiavelo como Kant. Estos temas tienen que ver con el realismo político y un realismo de pacifismo, de pacificación, no al conflicto, no a la violencia. Entonces, nos movemos entre la guerra y la paz que son las grandes tensiones. Y ese es el tema que ubica a las organizaciones internacionales, sea la, la, la, la, las Naciones Unidas, sea la OEA para nosotros más cercano, o sean las distintas organizaciones ya de guerra, desde la OTAN a lo que antes era el Pacto de Varsovia, que en este momento en el conflicto Rusia-Ucrania estamos viendo que no se ha perdido, que es precisamente esta batalla. En la siguiente diapositiva, empezamos a entender, por ejemplo, nuestras tesis sobre la idea de la seguridad nacional. La idea que yo les comparto es muy sencilla. La seguridad nacional no es una ciencia en, en el sentido estricto, pero es una serie de disciplinas que integra a otras disciplinas. Todas las que ustedes ven en su entorno, izquierda, derecha y actividades, Vienen desde la vieja tesis del animal político, ese soón politicon aristotélico, hasta llegar a la crítica actual de la razón de Estado o de todos los modelos políticos del mundo. Por lo tanto, va, evolucionamos la idea de razón humana, la idea de razón política, la tesis muy fuerte de la razón de Estado, este imperativo categórico que induce al tomador de, de decisiones a realizar aquello que, que le permita lograr un objetivo fundamental, la sobrevivencia. Los instrumentos de la seguridad nacional que se ponen en boga después de la Segunda Guerra Mundial son aquellos que han permitido recuperar esta disciplina en alguna medida muy amplia, muy fuerte, y que ahorita vamos a observar. En la que sigue, empezamos a ver entonces en torno a estos par. La, la, la, se empieza a dibujar ya la tesis mexicana de la seguridad nacional. Para nosotros está sustentada en el Estado de Derecho la tesis global de los derechos humanos y obviamente la seguridad nacional contribuye a la gobernabilidad. Es decir, la idea de seguridad nacional que ustedes ven del lado izquierdo es precisamente entender los riesgos. ¿Qué es un riesgo? Es la suma de amenazas más vulnerabilidades. Es decir, cuando estamos en riesgo con incapacidad de perder cuando estamos amenazados, aquí hay un tema muy delicado. Nos pasamos pidiendo la verdad a todos, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a las fórmulas en que están. Y el día que nos la dicen, nos quedamos pasmados. La fuerza de decirle a alguien, ¿sabes que Ya no te quiero, para ponerlo en términos muy sencillos. Es una fórmula muy fuerte porque entró un modelo de amenaza y me ha puesto en una situación vulnerable. El riesgo es delicado y puedo hasta decaer. Entonces, normalmente en el ámbito de la seguridad nacional vamos midiendo qué es fuera, qué es dentro y no lo pierdan de vista. La prolongación de los sentidos es el sentido fundamental de todos estos temas de la inteligencia, lo que era el CICEN, lo que es el CNI, lo que son las distintas instancias en todos los ámbitos. ¿Cómo se genera este vínculo por la vía del poder por la vía de la gobernabilidad, por la fórmula en que actuamos. Entonces, todo ello tiene que ver con los distintos principios y la protección que está detrás. Nada más que tenemos un problema. Cuando el objeto de terror que el terrorismo genera no distingue en términos estrictos sobre lo que ellos conciben como el enemigo, y entonces podemos tener lo que eufemísticamente denominamos daños colaterales. Entonces, los vamos a ver ya. ¿Qué es lo que está después? Vean ustedes este dato muy sencillo en el mapa que viene. Es una versión, en esta siguiente diapositiva, es una versión muy relevante. Miren, normalmente estamos acostumbrados, porque así lo aprendimos desde la escuela primaria. Y perdónenme, hablo de mi generación ya casi en el sexto piso, como dicen, en donde el lado izquierdo de las tres divisiones de este mapa mundi casi desaparecía y se pegaba del lado derecho, del extremo derecho. No, una perspectiva, y no lo pierdan de vista en términos del análisis, es colocar a nuestro país en el centro para tener una dimensión mucho más amplia de la geopolítica, de las decisiones en términos característicos de dónde estamos. Esto modifica nuestras versiones. La última vertiente que viene en la siguiente diapositiva sobre estos temas es para plantearles dónde se mueve todo el tema de, del, del terrorismo, en un realismo muy claro, de Maquiavelo y Hobbes, en un realismo muy preciso sobre quienes han trabajado los temas, por ejemplo, Morgenthau el propio Kissinger, en la tesis de poder nacional, de Tiago Sintra, del General Vega, de Piñeiro y Aguayo, con estas vertientes que están entre paréntesis, y obviamente nuestras instituciones, tanto el Codonal, CESNAP, CEFAS y CNI, que generan modelos de trabajo y que terminan ya hoy día en la tesis de la multidimensionalidad. El INVESTAG, el en Matías Romero, el INACIPE, han generado programas de educación en los cuales genera lo estratégico. ¿Qué es lo estratégico? Lo vital, lo crucial, aquello que no podemos dejar y si lo abandonamos o lo olvidamos, podemos perecer. Les muestro los dos modelos, el modelo del almirante Vergara, doctorado en esto, que es una estrategia multidimensional y es el primer índice de seguridad nacional a nivel global y mundial y de utilidad para nuestro país. Este es un elemento importante. Los trabajos que yo les planteo son los que están aquí en términos del uso de la inteligencia y la seguridad para toma de decisiones en cursos de acción política. Y el, la propuesta de planeamiento estratégico es muy sencilla. Veamos cuál es el problema, cuáles son los conceptos, cuál es la tesis del FODA, la línea del tiempo, los ciclos de inteligencia y de escenarios, la perspectiva, lo que hay que hacer y la evaluación. Al final, en la diapositiva siguiente, viene una aproximación de todo esto en donde nosotros tenemos que ver cómo va, que es lo que hemos mencionado ya, cómo está. Entonces, seguimos avanzando, por favor, nada más en términos de lo que van a ser nuestros documentos rectores. Vean, sin seguridad no hay desarrollo. ¿eh? Esta sí es una tesis inquebrantable en términos estrictos. Y esto es lo que debemos palpar. Por eso nos preocupan los distintos índices. Por eso nos interesa saber cómo evolucionan. Nosotros hemos hecho ya este tipo de propuestas a nivel institucional y obviamente a nivel académico con el afán de detectar desde el poder nacional, desde las entidades y regiones, hasta abarcar barrios, colonias y calles de nuestro país, que hoy día se puede, ¿eh? Entonces, esa es una fórmula. En la siguiente diapositiva, ustedes van a observar que, en el caso nuestro siguiendo, ¿sí? nosotros tenemos nuestra tesis de seguridad nacional a partir de la idea de la seguridad en función del desarrollo también. Son en paralelo. Estados Unidos no ve el desarrollo, no lo tiene. Ellos solamente están observando la seguridad nacional como ocurre en nuestros países europeos que tienen ciertos desarrollos. Para nosotros no, nosotros tenemos que equilibrar, y esto tiene que tener esta expresión en términos de sus alcances y límites. La siguiente habla de los antagonismos, del nivel y alcance que tienen. Un desafío, un riesgo, una amenaza y una crisis. Esperemos no llegar siempre a estas crisis, porque regresar a cada uno de los elementos complica la manera en que le damos el tratamiento. ¿Cómo le damos tratamiento? La siguiente diapositiva. A, poder, a partir de el, nuestra capacidad de poder. ¿Cuál es nuestra capacidad de poder? Nuestras características políticas, económicas, sociales y militares, y de ahí al mundo. Descubrir los autores que están aquí también es un reto. No, como no estamos en esta faceta, pero si no se las pondría. Ya conocen a Sócrates y Aristóteles, a Maquiavelo y a Hobbes, a Hegel, este no lo van a conocer porque es Morgenthau, normalmente no anda muy metido en estos elementos, a Kissinger y al general Vela. Uno de los pilares en términos de la apertura del estudio de los temas que estamos viendo. En otro momento, la diapositiva que sigue da origen al estudio de los distintos poderes, ya en lo nacional, en lo internacional, nada más les dejo la acotación, porque esto es lo que está detrás, cómo se combate el terrorismo, con todas las fórmulas y toda la capacidad que tienes, cuando observas que te puede generar un daño. ¿Qué sigue? En la diapositiva siguiente, lo que normalmente nosotros recuperamos más adelante es muy sencillo, nuestros objetivos nacionales nuestro poder nacional y cómo nos insertamos en el mundo. Nuestros objetivos nacionales son muy sencillos, lo histórico, lo que ha conformado, independencia, libertad, desarrollo. Los objetivos nacionales coyunturales, los que normalmente se establece en la plataforma de gobierno, en el plan nacional de desarrollo y en los distintos planes sectoriales. Todo ello nos facilita un poder nacional estructurado para intervenir en el mundo. Con eso competimos. La que sigue, por favor, es la, lo que les acabo de comentar. Podemos ir más adelante. En la siguiente nos va a permitir establecer para qué nos sirve todo el análisis de crisis. Si nosotros tenemos un coche bomba, es un acto terrorista o simplemente es alguien que ha cometido un delito. Esto es lo que necesitamos valorar para llegar a este tipo de fórmula. No podemos llegar a estos términos desde la seguridad nacional, porque si fuera desde la seguridad nacional, tendríamos que prever que estas cosas, como coches bomba, no ocurran. Por eso nuestros términos también nos llevan a un posicionamiento más delicado, más fuerte, pero necesario e importante. En la que sigue, por favor. Ven ustedes el, el espacio, es muy importante. Ven ustedes los líderes que están detrás, para nosotros representan desde una perspectiva institucional de gobierno ciertos personajes que tienen su posición. El presidente López Obrador, el presidente Biden, el presidente de China, Xi Jinping y el presidente ruso Putin. Son sujetos que tienen relevancia en el modelo activo y que tienen una posición. Y esta posición... Nosotros estamos obligados, en su análisis, no solo a conocer, sino a ver hacia dónde nos lleva. ¿Cómo partimos en México? Una diapositiva que sigue. Ahora, el punto de partida del tema del terrorismo, lo van a ver en nuestra propia ley de seguridad nacional. No se ha publicado el programa para la seguridad nacional de esta administración, pero esto no quiere decir que no exista o que no esté. Yo les aseguro que muchos analistas eh, tenemos la copia establecida en el escritorio, pero por razones de seguridad no se ha querido difundir y eso ayuda a entender el tema. ¿Cuál es la idea? En la siguiente diapositiva van a ver ustedes, por ejemplo, el tema de cómo y para qué nos sirve la tesis de seguridad nacional desde el punto de vista jurídico, normativo, y obviamente como punto de partida. Pero en lo que sigue, la siguiente diapositiva, en el, en el artículo quinto, ustedes ven lo que son las amenazas al país. En el punto uno está el ambiente del terrorismo. Ojo con él. Nosotros lo consideramos como un problema y obviamente como una amenaza y un riesgo en términos estrictos. La que sigue, por favor, nosotros con esto cerramos todos los alcances jurídicos que tenemos. Más adelante ven, si revisaran el programa de seguridad nacional en la siguiente diapositiva que existen, esta, la que sigue las tareas, pero obviamente el riesgo en el, los dos apartados que están es la posición en este momento, tanto de Fuerzas Armadas como institucional sobre el punto cinco que para nosotros está vinculado al terrorismo y a las armas de destrucción. Masiva. En la siguiente diapositiva entramos de lleno al tema. Esto nos permite de alguna manera vestirlo. Vean ustedes en la siguiente diapositiva lo que las propias Naciones Unidas nos ponen. Muy importante entender esto. No hay un consenso para caracterizar o tipificar el fenómeno. Tenemos muchas aproximaciones. Es una especie de poliedro en construcción por una razón, porque hay intereses, porque hay países que de alguna manera podrían caer en un delito, en una vinculación de delincuencia organizada y obviamente tendríamos lo que a veces ocurre en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no tenemos consensos, acuerdos, que hay que tomar decisiones que se vetan. Pero algo que me interesa establecer, por ejemplo, como aproximación. Si sí, el terrorismo son los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o personas determinadas, entonces estos actos que podrían ser concebidos como delictivos también tienen que ver que no puede incluir una cuestión filosófica, política, ideológica, ¿Eh? racial, étnica, religiosa, que los justifique. Está bien, nada más que eso es exactamente lo que ocurre, y eso es lo que le da su razón de ser a determinados actos terroristas. Por ejemplo, el gran esfuerzo es que el terrorismo domina por el terror. ¿Y qué cosa es el terror? Es un miedo, es un miedo muy intenso, es un método que normalmente se realiza por distintos grupos. Los van a ver ustedes, de extrema izquierda, de extrema derecha, revolucionarios, contrarrevolucionarios. Entonces, es una amalgama muy amplia en donde nosotros debemos de entender que, sin duda, es un acto de violencia extrema predeterminada. Es un acto que atenta contra la cohesión social, desde luego. porque Porque genera daños colaterales, en bienes, en personas, en propiedades, y obviamente desestabiliza una situación. ¿Para qué ocurre eso? Para generar una demanda, para que le pongan atención a una serie de demandas, y obviamente no es, pero en términos estrictos, de una sola región. La tesis es que, aunque está más vinculado a los elementos del Islam, pues no puede ser solamente señalado, o como en Medio Oriente, o exclusivamente en determinada región. La verdad es que es un uso planetario y lo vamos a ver ya en la siguiente diapositiva en la que entramos. Vean ustedes, por ejemplo, el impacto de más menos. Me he valido de muchas de las diapositivas que de alguna manera son comunes en, en la difusión pública para no alterar ninguna fórmula de confidencialidad o meterme en otro problema que no tendría sentido. Me interesa mucho este Instituto para la Economía y la Paz que genera un informe, este es el informe de, del terrorismo de 2022, nos muestra un poco los alcances. El impacto del terrorismo para nosotros sigue siendo bajo, no muy bajo y no sin impacto, sigue siendo bajo. Usted, estamos en una medianía. No ocurre lo mismo en las regiones como África, Medio Oriente, la propia India, el tema de Pakistán, Afganistán, que están hacia el norte de la India que ustedes ven, y otras regiones más donde se han dado este tipo de grupos. Es muy importante tener esta percepción porque nos permite de una mirada muy amplia entender este problema y obviamente ubicarlo con ciertas dimensiones en la siguiente diapositiva ustedes ven ya que sí, sí existe porque es una discusión fuerte que debo decirles del terrorismo internacional y de un terrorismo nacional. ¿Dónde entramos nosotros en lo nacional? Miren, la manera en que se hace una tipología o se tipifica un delito o un problema cuando ya tenemos el terrorismo no solamente es una cuestión preventiva es que estamos en una ruta que debe ser considerada. En el Código Penal Federal está tipificado y obviamente en lo que les mencionaba de la Ley de Seguridad Nacional. El modelo existe, se ha discutido, pero no hay un consenso total. En la siguiente diapositiva que ustedes observan... <coughs> Son los distintos grupos. Hemos tratado de seleccionar en esta diapositiva lo que son el, los logotipos, el eslogan, la fórmula en que esto se presenta. Del lado derecho, las fotografías del ejército eh, republicano en la parte más conflictiva de Gran Bretaña. Es decir, se circunscribe ahí. Pero también tiene sus alcances e impactos tanto en Australia como en Estados Unidos. El IRA o el ERI, el ejército republicano irlandés, ha tenido una serie de formulaciones y reformulaciones de ataques, es cierto, contra el propio ejército británico, pero también un trabajo de células en sus orígenes. El caso de ETA es muy señalado, no solamente por su impacto en España y Francia, sino que tuvo de alguna o de otra manera una recuperación que tendría que ser observada, sendero luminoso que tienen ustedes ahí, las, los registros, las FARC en su momento tuvieron esa alta dosis y obviamente lo que para nosotros no siempre catalogado, conocido el Ku Klux Klan estadounidense como una especie de lo que hoy se conoce como sí. fórmulas racistas, pero también fórmulas terroristas de predominio blanco y de instituciones que van contra normalmente otros grupos sociales étnicos que tienen que ver con el color de la piel, con las religiones y obviamente con sus particulares oportunidades. No eh, alcanzo a ver, pero del extremo derecho <coughs> ustedes pueden observar también la, la, la fórmula de las brigadas rojas italianas que tuvieron gran impacto. Del lado izquierdo en el texto están registrados lo que podríamos denominar los grupos terroristas más reconocidos. ¿Qué es lo que está detrás en este señalamiento en al final? Los famosos grupos globales, los grupos globales, es decir, que no actúan en, exclusivamente en un cierto país, en una cierta región del mundo, sino que valoran todo el alcance. Las Torres Gemelas, el, el impacto que tuvo este ataque, vamos a denominarlo así, modificó las tesis del terrorismo internacional, incluso hoy día hablamos del terrorismo global. Y bueno, los que están más este, señalados por su impacto, al fatah Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda, el ISIS o da Daesh, y la manera en que han estructurado su propio discurso, sus demandas y obviamente la manera de actuar, desde el modelo religioso de los ayatolas los chiitas, la famosa jihad o jihad, la famosa guerra santa que de alguna manera tiene un sustento y que ha tenido mayor repercusión. No perdamos de vista también que los Estados Unidos han apoyado acciones terroristas y grupos. Podemos ubicar ahí a la Contra Nicaragüense, lo que ocurrió con Pakistán, los muy ajidines y obviamente lo que en en Afganistán representó el propio Osama Bin Laden. Este es un elemento muy importante para ver en la siguiente diapositiva, por ejemplo, cómo han combatido el terrorismo. Este, eh, les quise poner esta diapositiva para que vean porque este portaaviones tuvo una presencia muy relevante, reciente, en la visita de la de la representante Nancy Pelosi en Taiwán y era el que estaba a menos de, de 100 kilómetros de distancia con una capacidad operativa que ustedes lo pueden ver. Ahí alcanzan a ver algunos de sus de sus este, aviones, son F-35 de alto nivel y tiene, lleva, porque adentro en el nivel, vamos a llamar que no se nota, ¿sí? hay más de 100 aviones suficientes para generar, no lo desea uno, y ese es uno de los puntos, un daño irreparable. Las estructuras que están, el modelo, es una ciudad flotante de más de 6.000 elementos que forman parte de toda una estructura en términos operativos. Este ha sido uno de los elementos que ustedes van a ver en las referencias que les comento. De ahí, esta es la tesis, de ahí surgieron los drones para el ataque ...que culminó con la vida por la vía de estos drones que hizo la CIA en el segundo de Al-Qaeda hace dos semanas aproximadamente. En la que sigue, por favor. ¿Qué es lo que está en, en términos muy actualizados en esta visión rápida? Del 11 de septiembre se modifica todo. Y se modifica no solamente el tema del terrorismo internacional la tesis de la seguridad nacional se vuelve una seguridad internacional o una seguridad global, global. Esta era la primera vez que en pleno territorio, bueno, no es la primera vez, porque si está el tema del Ku Klux Klan, sí, ya había una serie de eventos que caerían en los actos terroristas, pero que un grupo externo a Estados Unidos y realizar este atentado llamó la atención tuvo la reconfiguración de su política exterior e interior y quizás la modificación de la administración pública más intensa que han tenido los Estados Unidos. ¿Por qué es importante el tema? Y lo digo con respeto por las víctimas. Por una base muy central, más allá de la conmoción. El impacto que tuvo fue a nivel nacional. La tesis quedó muy fuerte establecida. Nadie está seguro nadie puede jactarse de decir que hay una seguridad absoluta. Entonces, esto generó dos cuestiones en términos de percepción, por ejemplo, cuando el Consejo de Seguridad señala que estos ataques fueron actos terroristas, es una versión, no lo vean. ¿Cómo calificamos al objeto de estudio? Por eso era eh, lo que me tardé previamente, es el alcance que va a tener en términos de su acotación, señalamiento, seguimiento, monitoreo y actividad. El presidente de Estados Unidos, Bush, en ese momento calificó estos actos como actos de guerra. Esto es muy importante porque se mezclarían tanto el terrorismo como la guerra y esto implicaría el tipo de acciones a realizar. Hoy día se han mezclado terrorismo, guerra y delincuencia organizada. Hablar de grupos que podrían ser denominados narcoterroristas tendría una connotación, un impacto mayor en términos de las propias estrategias, estructuras e intervenciones. Por ejemplo, en, en, al final Bush establecerá lo que se conoce como la doctrina preventiva. No es nueva, pero se pone en acción. Primero te pego y luego averiguamos si eras o no culpable o responsable. Ya pasó. Después de los, los, los ataques tanto a Irak como a Afganistán, que serán los dos lugares que identificará Estados Unidos como el centro, la fuente fundamental del terrorismo que los había atacado, va a generar este tipo de problemas El tema de ciberseguridad quizás sea un tema que tenga más impacto en términos económicos, financieros y en términos de la destrucción de lo que conocemos como, como infraestructuras críticas. Pero eso no lo vemos, no se nota. Manejamos datos, elementos. En cambio, un acto terrorista en presencia nos genera un problema mayor porque genera esta condición del horror, del terror, y obviamente ha establecido uno de los temas mayores. El acta patriótica, la ley patriota, como la conocemos también, que impulsa el presidente Bush, es pues una ley muy fuerte y muy delicada. Si ellos consideraran señalar algún sujeto mexicano como narcoterrorista o como terrorista, tendríamos un problema de injerencia e intervención que para ellos estaría sustentado en la ley patriota y obviamente nos metería en un problema Ya ha ocurrido en Guatemala ya ocurrió en Panamá, ustedes lo recordaron, está ocurriendo en Venezuela, ha ocurrido en Colombia, en Bolivia, ocurrió en Brasil, en Chile y Argentina. Entonces, son temas delicados que alcanzan en esta proporción los alcances y los límites que estaríamos planteando. Finalmente, en la siguiente, en la siguiente diapositiva, ven ustedes, y me atrevo a utilizar esta diapositiva que me parece muy precisa del orden mundial, vean esta cuenta en Twitter, en, en, en las redes porque hace este tipo de tratamiento de formatos desde el impacto que tienen los atentados del 11 de septiembre hasta nuestros días, casi lo único que les faltaría registrar son algunos de los problemas que se han gestado en torno tanto a la muerte del líder al-Qaeda. Por ejemplo, eh, Osama Bin Laden, que ustedes lo van, es un caso típico de un sujeto que había sido apoyado por Estados Unidos, que empieza a tener presencia no solamente en Egipto, no solamente en Sudán, donde entra, o en Arabia Saudita, se mueve en ese modelo. El tema es que al no ser compensado, recompensado, o al no recibir eh, las cuotas que demandaba, o el apoyo con el que había tenido convenios, genera acciones también terroristas contra Arabia Saudita, también contra embajadas de Estados Unidos, tanto en África como en zonas delicadas de Irán y de Irak. Y obviamente nos lleva a que se vuelva un líder muy importante del terrorismo internacional, porque sería concebido como un líder exitoso hasta que muere y va a morir diez años después quizás en un ambiente muy complicado esto que lo dijo hace unos días el presidente Biden con respecto al es muy importante porque dice donde estén ¿eh? como estén y el tiempo que nos llevemos es una fórmula en que las agencias internacionales estadounidenses actúan y trabajan el caso que ustedes ven de un civil en términos de, de, del desarrollo, el caso de Snowden, es un tema muy fuerte, porque tiene que ver con esta ley patriota, que tiene que ver precisamente con el uso y el modelo del de tipo de información que se genera. Y también mostró las debilidades del modelo de seguridad estadounidense. Cuando nosotros vemos las distintas guerras civiles, eh, ataques, la caída de Hussein, el modelo, por ejemplo, que está, no siempre las decisiones tienen fundamento. A lo mejor no son exactamente el elemento que está detrás, pero no tenemos un argumento tan suficientemente sólido como ocurrió con las supuestas armas biológicas que había en el caso de Saddam Hussein y que lo llevaron a una situación de crisis interna que sigue estando en su propio país como si fuera un alcance de guerra civil. Esto va a generar lo que ustedes conocen después como las famosas primaveras árabes, el, el uso de las redes sociales y la manera en que podrían tener esta movilización. Por eso es muy delicado a veces utilizar estos términos de los ciber en cuestiones de ciberguerra, y obviamente en la manera en que tienen este impacto. Al final del de, de 2017, como ustedes alcanzan a ver, es la caída y la derrota en, en Irak y Siria del Daesh, que sería un formato que ahorita vamos a observar de esta proclama que está detrás y que estuvo en Afganistán, en Pakistán, en términos de construir el califato. El califato mayor, en donde todos en automático tendrían que obedecer al califa, de acuerdo al Corán, y obviamente de acuerdo a las leyes intrínsecas, tácitas y abiertamente específicas, de la manera en que se organiza la estructura islámica, musulmana, árabe, y obviamente con grandes repercusiones. Debo acotar, y lo digo también con con, con mucho cuidado, ni todo el mundo árabe es terrorista, ni todo el mundo musulmán es terrorista, ni todo el mundo islámico es terrorista. Es una confluencia compleja, por eso hablamos de este pensamiento de lo complejo que se vuelve multifactorial en todo momento y que tenemos que establecer elementos y criterios para señalar qué es un acto terrorista, qué sujeto podría ser o no ser. Entonces, por ejemplo, en la que sigue, les dejo esta eh, este línea del tiempo, hoy día se está vinculando mucho el tema terrorista, y este es el cuidado y la delicadeza al número de armas nucleares, a la capacidad de armamento. Entonces, si ustedes ven, cuando hablamos de geopolítica a veces, el vínculo entre Rusia y China para manejar estos elementos, es fundamental en términos de su defensa, batalla, lucha, o competencia contra Estados Unidos. Pero también los los, y los límites que podríamos estar manteniendo en las distintas partes del mundo, es decir, los cruces que se van a dar. En la siguiente diapositiva... sí lo, lo, lo que normalmente a veces necesitamos es cuáles son los criterios, cuáles son los elementos para ello. Esto que es, hay una especie de, aquí sí, de consenso sobre lo que puede ser un acto terrorista, ¿no? Entre distintos analistas es el alcance. Hay una idea de la política que los inspira y es lo que le da su teleología, sus objetivos finales y el sentido que tienen de pretender modificar cierta opinión pública o llamar la atención de ciertas autoridades. El tema, desde luego, violencia o amenaza de violencia. Es un tema muy fuerte, que tiene una gran presión y que es una fórmula cotidiana. El diseño. Mientras tenga un impacto mayor, al mayor número de personas, a grupos muy señalados específicos. Esto los hemos visto y lo digo con mucho respeto cuando hace algunos años, mi etapa de estudiante, veían ustedes aquella este, película de un evento religioso donde un padre echa a andar a la población y nos metía esta película de Casal, si ustedes la recuerdan como se llamaba, Canoa, Canoa. ¿sí? Tenía un problema de impacto psicológico para tratar de persuadir o de percibir a ciertos sujetos ¿sí? que podrían dañar. Hoy día los hemos encontrado, lamentablemente, en algunos eventos donde el, el terror o el horror impacta a nuestra población. Y miren, ahí va un robachicos, ahí va un sujeto que se quiere robar a nuestros hijos y hemos tenido problemas delictivos, sin duda, todavía no en ese alto grado de... De, de llegar a una posición de actos terroristas, pero sí que nos llevan en alguna medida a tomar precauciones y prevenciones en términos de nuestras seguridades. El otro es el tomar a los blancos como, eh, perdón, a los civiles como blanco de manera deliberada. Este es un tema delicado, es el tema que para nosotros está muy penalizado, el asunto de Incluso la justicia por propia mano, que está detrás de muchos de este tipo de eh, pronunciamientos terroristas. En la siguiente diapositiva va a, a, a establecerse, por ejemplo, las organizaciones que en este momento han tenido más impacto. Insisto, hay que ser cuidadosos, pero vean ustedes, por ejemplo, la primera, la de Al-Fatah. al, -Fatá. al -Fatá, tiene uno de los elementos muy fuertes en la diapositiva que sigue, ¿sí? Sobre, por ejemplo, el papel que tuvo Yasser Arafat, para tratar de integrar esa especie de nacionalismo palestino, la famosa OLP, y que tuvo realmente dificultades muy fuertes, setentas, ochentas, en los inicios, y que desarrolló una idea que ellos concebían como su principal enemigo Israel. El hecho más fuerte fue la muerte de estos 11 atletas israelitas asesinados en los Juegos Olímpicos de Múnich, que generó toda una estrategia. Más allá de lo que vemos en las series televisivas o en los documentales o en las películas o en la información, realmente fue un elemento también, no lo pierdan de vista, de contención, de evitar que se dieran guerras civiles mayores y esto le daba cierto respiro a los distintos países y cierta preparación. Nosotros debemos de ver este tipo de señalamientos en gran medida para ver cómo esto va a generar lo que normalmente se ha vuelto un problema, las distintas decisiones. Es decir, no terminan, no fenecen, se van reproduciendo y van creciendo, y entonces se vuelve una especie de acción continua, Sistemática, no siempre integral, pero llevan a cabo este tipo de actos. La, la, la primera intif, intifada famosa, que no es más que el primer levantamiento, una serie muy explosiva de actividades en contra de un sujeto y en particular contra Jerusalén o contra Israel en su conjunto, ha marcado realmente a al Fatah. La que sigue... Y ustedes ven algunas imágenes, he tratado de poner unas nada más para caracterizar. El caso de Hezbollah, ¿sí? después ya en los 80, el tema en términos estrictos de cómo es invadido un país por otro país, por un grupo de otro país y genera un conflicto. El tema entre, lo voy a poner aquí brevemente, en, en el Islam, entre los sunitas y los chiitas que está detrás, y perdón, no meternos, no nos metemos tan a fondo, es otra, otra partida. Tiene que ver en gran medida con la manera en que se reconoce el liderazgo, el liderazgo del profeta, el liderazgo que va a tener Ali en su momento y la competencia que se va a dar dentro con Mahoma, y otros elementos distintivos de la historia que están escritos en el Corán. Para nosotros es muy importante comprender esto, porque hay una lucha, y en el fondo es la vieja tesis de crear un Estado Islámico. Miren, desde nuestra perspectiva de, de Occidente, los grupos que tienen esta tendencia en particular estarían más cerca de Hobbes que de Maquiavel, en términos de la perspectiva del hombre contra el hombre, de la famosa yihad, la guerra contra los infieles, y de tratar de controlar y de formar una república de orden o de corte islámico, sea califato, sea teocracia, como, como podría ser valorada o usada, pero que tienda a volverse universal. Es decir, la guerra de todos contra todos hasta lograr el control de todos. Unos frente a todos los demás. Es un modelo debidamente estudiado en las instituciones, en la teoría política, en el derecho internacional, y obviamente en estas fórmulas que están detrás. Los sirios, los libios, los iraníes, los iraquíes, estas organizaciones que son el origen de nuestras civilizaciones entraron en estos modelos y tienen que ver también hay que decirlo, por las intervenciones de Estados Unidos, de Rusia, uno u otro, los dos al mismo tiempo, y ese modelo está detrás. ¿Y qué es lo que se busca? Recursos estratégicos. ¿Qué se busca en su momento? Petróleo. ¿Qué se busca hoy? El tema de los oleoductos en donde estamos y el problema Rusia-Ucrania es un tema muy fuerte que nos muestra hoy día la manera en que actúa. No quiero decir que los rusos sean terroristas, ni quiero decir que los ucranianos se lo merezcan por ser contraterroristas o algo, pero es, hay una lógica detrás que nos lleva y nos obliga a explicar este fenómeno. Hezbollah se volvió una institución, ¿sí? y vean usted, representativa de esta organización que tenía política y militarmente una fuerza. Es la Guardia Republicana Iraní la que estaba detrás y que le dio sustento, armamento, fuerza, discurso y actos. En la que sigue vamos a tener el caso de, de Jamás, Jamás divino ya casi en finales de los 80 y los 90 en, en una organización terrorista muy radical, utilizó los tres elementos que ustedes ven después de que otras organizaciones se desprenden, luchan, toman esa composición en contraposición. Y jamás se declaró yihadista, nacionalista e islámico. Y tenía ese objetivo. Es parte del conflicto que hay, tanto con Hezbollah como Hamas, en la Franja de gas, Lo que ustedes han estado viendo en los últimos días sobre este tipo de ataques de combate. Les recuerdo, esto que ustedes ven, en la fotografía ahí, son los misiles, los ataques. 600, ¿sí? En menos de 24 horas, más de 600 cohetes de esta índole fueron cruzados en la franja de Gaza entre palestinos, ¿sí? Algunos libaneses y obviamente los israelitas. Tema delicado, no me lo imagino, en términos estrictos. Yo, lo que, la experiencia que me tocó observar fue en en, este, en la zona de Egipto en su momento cuando se estaban dando estos más veíamos lo que parecía estos cohetes de ataque realmente con mucho daño en la zona y nos llevaba al problema quiénes venden el armamento quiénes son y terminaban siendo nuestros países occidentales Estados Unidos propio Israel Alemania Francia que estarían detrás entonces es un tema no no tan fácil pero que está detrás. Cuando mucho de la lucha o la campaña militar bajó de tono porque o morían sus líderes o en, se incorporaban nuevos reclutas, se utilizó ya como instrumento esta fórmula política militar hasta que se llegó a, a integrar. En, en la que sigue, por ejemplo, eh, ustedes ven quizás uno de los casos perdón que lo diga así, suena fuerte, como si fueran exitosos en los últimos 30, 40 años. Esta fórmula, encabezada por Bin Laden, insisto, va a contar con una idea en términos de una tesis globalizada y que va a encontrar no solamente en los ataques a las embajadas que ahí se mencionan, Tanzania, Kenia, sino a partir del 11 de septiembre, este tipo de modelos. 11, 10 años después, por ejemplo, cuando es abatido Bin Laden, que ustedes reconocerán, es un operativo incierto, radical, no totalmente abierto, no totalmente difundido, no totalmente claro. Nos queda un poco este modelo en donde en su sucesor primero había sido uno de sus hijos y finalmente termina siendo Al-Sawahile, que el 31 de julio pasado ¿sí? fue literalmente asesinado por los drones en un lugar donde se suponía que nadie más tenía conocimiento. Esta es la tesis que aquí les presento. Biden fue muy efusivo al señalar con todo lo que ello implica, no importa cuánto tiempo pase, ni lo mucho que traten de esconderse quienes amenacen a su país, ¿sí? Deben saber que los encontraremos y los liquidaremos. Esta es la ley patriótica llevada a a un extremo, es decir hay mucha discusión no hay, porque lo que está detrás también, no lo perdamos de vista, es la fuerza del imperio, en la que sigue, ustedes ven el, el, la la conversión que va a tener ¿sí? todas las ramas, ya. este es otro yihadismo en términos de sus alcances, pero Al-Qaeda tendrá en alguna medida, una evolución muy fuerte, muy rápida, muy intensa, en donde se va preparando en lo que va de este siglo. Entonces, ustedes ven ahí una ruta de sucesión, hasta que desde Siria se empieza a tener un control de los recursos estratégicos del petróleo, de las compraventas, y entonces tiene una fuente de recursos que podríamos denominar inagotables. El, la división de del propio ISIS en su crecimiento lo va a llevar a generar el famoso Daesh, este Estado Islámico que cobra una posición legal y legítima en el, como Estado Islámico y que de alguna manera va a recuperar posiciones tanto en Irak como en Siria con un sentido, imponer el califato universal, como se dice al final, y extender su radical visión del Islam. Por lo tanto, la Yihata ha encontrado aquí un caldo de cultivo muy fuerte y muy importante en términos estrictos. Podríamos decir que la teoría y la práctica han encontrado un espacio y un tiempo que les favorece. Esta era lo de los grupos, la que sigue y estoy terminando ya. Perdón, discúlpenme No pierdan de vista. Este es uno de los elementos son las nueve flotas, siete conocidas y una o dos que andan por ahí perdidas que no sabemos, es la manera en que trabaja Estados Unidos en el mundo. Esto no siempre se ve, tienen una gran habilidad de son, de, de, de esconderse en los mares y de hacer traslados. Es decir, esto es lo que le daría la oportunidad que, en términos de las teorías de la guerra, que Estados Unidos pudiera presentar Tres frentes de batalla distintos en el mundo. No hay quien lo pueda hacer, ni China en este momento, ni Rusia. Dicho con mucho respeto para todos los países que están en esta hora. Cuando escuchamos a Nancy Pelosi, escuchamos porque detrás de ella está un portaaviones como este. Cuando se mueve el presidente de Estados Unidos, detrás de él está un elemento como este y tres más en el cielo que tienen esa capacidad de recuperar toda la información entonces es un tema delicado. Finalmente y con esto casi culmino en la que sigue por favor esta tesis, para nosotros es muy importante saber, porque la teoría y la práctica, y lo digo con mucho cuidado no podemos traslapar y mucho menos transponer de un país a otro ciertas prácticas experiencias, si sí se adaptan si sí se adoptan debo de decirlo, en muchos de nuestros problemas de violencia, aquí leía que alguien mencionaba lo que estaba pasando en Jalisco y Guanajuato, bueno, sí, a veces nos ha ocurrido, miren, es un tema muy fuerte que se valora y se analiza cotidianamente y tiene que ver con quienes operan estos grupos o estos delincuentes criminales. Para nosotros es muy importante una ruta que sabíamos que desde que ustedes han visto en esta serie, esta, esta que se volvió muy famosa, la de, ¿cómo se llama? la de Marcos México y Marcos Colombia, que más o menos diseñan, es una parte, y les debo de confesar con mucho respeto para quienes hacen esfuerzo, todos sabemos que está siendo financiada o, o por el FBI, o por la CIA, entonces, debemos de ser muy cuidadosos con la información, incluso por eso se los comento también, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Cuando le preguntan a un ¿Practicas algún deporte? Sí, este, a veces da uno su opinión con el riesgo de podernos equivocar. Lo hacemos siempre con cuidado y les comparto esa ruta. En la siguiente diapositiva hay una bibliografía, ahí insisto mucho brevemente algunos de los temas, los clásicos, los más antiguos. Ahí están algunos de los libros que, que me han hecho favor de publicar nuestras instituciones y una discusión. Estos temas, por ejemplo, la cuestión del método y el proceso de conceptualizar, han sido elementos muy utilizados al interior de las Fuerzas Armadas, sobre todo para realizar este tipo de trabajos, que es una parte que me he permitido compartirles. Finalmente, en la que sigue, mi agradecimiento a ustedes por su paciencia, su prudencia, su persistencia. Aquí están mis datos. Sí, el correo, todo el celular y lo dejo a propósito así miren, el tema no es que ustedes compartan sus celulares, sus textos es que solamente contesten los que tienen registrados y conocidos si no los tienen registrados, no los contesten que no les gane la curiosidad y esto lo digo con mucho respeto, pero es una forma de seguridad en los mundos actuales en los que nos encontramos entonces, que sigue, aunque ustedes no lo crean, tenía preparada en la última diapositiva otra presentación, pero perdónenme, mi habilidad sintética no da, me emocionan los temas, pero este, lo que viene es cómo trabajamos los temas del poder nacional en la geopolítica. Bueno, este, mi queridísima Diana... Aquí es donde yo quería compartirles y estoy a la orden, de verdad, con mucho gusto. Gracias, doctor Emilio. Pues bueno, eh, antes de que continuemos, porque este, obviamente ya la gente está en el ánimo aquí de hacer preguntas, ya veo que por el chat nos están abundando y también este, las manos levantadas. Yo aquí en este momento quisiera pues también agradecer a quienes nos han seguido por nuestras este, transmisiones en línea, este antes de que continuemos en este otro espacio ya este privado, eh, pero sí, muchísimas gracias a quienes nos han hecho llegar este, también algunos comentarios este, desde las redes que nos hacen llegar pues saludos desde eh, distintos espacios. Eh, este, por ejemplo, las compañeras del Frente Amplio de Círculos de Estudio, eh, la compañera Jocelyn Hernández, que le envía saludos, este, comenta que fue su, su profesor en la Facultad de Políticas. Este, también pues, nos hacen llegar eh, saludos, Enrique y Noé Medina. También este, muchísimas gracias a quienes nos han seguido en las diferentes este, plataformas. Eh, por el momento pues, nos despedimos de, esto, de este espacio virtual. Vamos a continuar nosotros aquí en este espacio privado, pero muchas gracias a quienes nos han seguido este, en la red de la Escuela Nacional de Buen Gobierno. Yo soy Diana Tejeda y a nombre de, de la Escuela Nacional de Buen Gobierno pues, les agradezco este seguimiento.